Iniciando la historia en el desierto arenal, en la provincia del Chimborazo a las 12:32. En el primer capítulo el agente 576 será enviado a una misión por parte del coleccionador. Pero no será un viaje a salvo. Pues detrás de él, hay dos sujetos peligrosos, el primero es Ralph, un sujeto rubio musculoso vestido de un traje similar a lo que sería piel de tiburón blanco, colgando una piedra verde brillante de su cuello, ocultando sus ojos detrás de unas gafas oscuras, está observando a la gente 576 en su auto, de copiloto esta grimo, tendría apariencia de un sacerdote antiguo con una túnica café oscura y sucia, con una piedra igual a la de Ralph en su cuello y un monóculo en su ojo derecho. Han espiado la conversación que el agente 576 ha tenido por radio, la misión es ir por una máquina del tiempo detectada. ¿Has oído? Le dice Ralph a Grimo, muy interesados en la posible máquina del tiempo. Pero Grimo está seguro que no es una máquina del tiempo. Cuando llegan al desierto, el agente 576 ve unas piernas azules de una curtiatura azul escapándose por un portal del tiempo, dejando caer una tetera. El agente 576 toma la tetera preguntándose qué es, pero Grimo y Ralph le gritan que la tetera es suya el agente 576 de inmediato los reconoce y con sus llaves llama a su auto, sube y acelera, Ralph y Grimo siguiéndolo en el auto le dicen que se detenga, la persecución dura un buen rato y el agente 576 decide grabar su testamento con la grabadora del auto, la grabación decía soy el agente 576 del coleccionador, si estás oyendo esto, es porque algo me pasó, en este momento me persiguen dos agentes de la organización maliciosa sin nombre para Dios, buscan esta tetera, no sé qué es lo que hace, mi nombre real, mi nombre real es, lo tuve que olvidar pero es José María Pérez, creo que no llegaré a tiempo al coleccionador a tiempo, desde que fui reclutado me he dedicado a llevarle objetos, llevo 15 años coleccionando como objetos anormales y peligrosos, que funcionan con lo que la ciencia llama magia, llamados por ellos ANRES, desde el accidente de 575 me siento, me siento inútil, pero en mi ausencia enviaré a tres personas el agente 576 deja de grabar, Ralph se burla de Grimo diciendo si sí sabe porque sabe que eso es una tetera que absorbe la maldad de una persona y que tiene más poderes que solo absorber energía. Grimo le dice que lo demuestra Ralph se mete la mano en los bolsillos Grimo pregunta que saca del bolsillo. Ralph saca de su bolsillo unas tarjetas blancas Grimo asustado pregunta si es que acaso le ha robado esas tarjetas a la moral flotacha de idiota y le dice que él mismo las ha hecho, y lanza la tarjeta por la ventana del auto diciendo que por su poder de controlar la energía puede hacer que el objeto drenado de energía en su carta se manifieste al tocar el objeto el auto tiene un punto de referencia de la energía y puede teletransportarse ahí la tarjeta se convierte en un partillo y se incrusta en la parte trasera del auto de la gente 576 y seguido el auto verde de donde se teletransportaban Grimo y Ralph aparece en la posición donde estaba el martillo hace solo un momento y Ralph en el interior del auto tiene el martillo en la mano acorralándose, 576 ve solo una opción, cargarse a sus enemigos con el aire y ahora el agente 576 envía su auto en dirección a un precipicio diciendo adiós mundo cruel punto Ralph le dice adiós a Grimo, Grimo dice espero a, ¿qué? Ralph suelta otra de sus cartas blancas afuera de la ventana, en lugar de la carta cae una hoz, la hoz es recogida por Ralph quien ve a lo lejos como el auto de 576 agachado al degrimo cae al vacío Ralph se lamenta que perdieran al tipo que podía detertar Henry sus cualidades. Grimo dice que odia a Ralph y muere cayendo al cañón J, mientras que todo eso es visto por unos biculares que dicen excelente, los biculares en realidad son ojos, los cuales estaban conectados por una especie de tubería a un cuerpo robótico pirata, el capitán en su barco metálico grita uno menos, faltan cuatro, jaja en Paradius una figura con pelo verde dice también excelente, y por lo que parece ser telepatía le ordena a Grimo que haga su trabajo. Grimo sin que nadie lo esté viendo le dice sí, Zardi usa sus poderes al tocar con una mano su piedra y con la otra señalar la tetera. En el auto de 576 en el momento antes de estrellarse activa su poder y absorbe la maldad de la gente 576. En ese momento es como si los colores de la realidad se invirtieran, y el momento siguiente, explota. Al día siguiente, en el coleccionador, el agente 001 escribe en su base de datos que se da al agente 576 por muerto, 576 no han muerto, le dicen en coro tres voces simultáneamente. 001 voltea a ver quiénes han dicho eso, quienes lo han dicho son, un niño de 10 años con pelo rizado y oscuro, aunque parece tener canas. Una mujer de 30 años muy bien ejercitada con pelo negro, aunque su fleco es blanco y algunos mechones amarillos, y un sujeto que parece tener 60 años con ropa sucia y rota lleno de suciedad con pelo blanco, aunque el pelo negro diría que es invadido a la posición del niño. Los tres antes de que 001 les pregunte quiénes son o no hagan algo le entregan una grabación, la grabación es la misma que grabó el agente 576 antes de desaparecer. Después de ver el video, 001 les lleva adentro y les dice. Bienvenidos al coleccionador antes de que los tres llegaran en un auto sospechosamente parecido al auto en que se fue 576 pero con colores azul, amarillo y celeste en vez de azul marino, el mayor cuyo nombre es José le dice al menor que abrirá la puerta, el menor se llama Lauro pero prefiere que le digan Laurito. El coleccionador se abre mediante reconocimiento de la retina, la mujer cuyo nombre es Merry, si, sí, Merry se escribe tal y como se pronuncia, pone su ojo y el sistema le reconoce y la abre. José parece estar distraído, pidiéndole a Lauro que le recuerde porque están ahí. Lauro mira a José con decepción, y le dice que el agente 576 les ha mandado a. A. A. Lauro admite que tampoco se acuerda. José se ríe mencionándolo como una broma, y Merry se enoja por tal acción. En el interior el agente 001 estaba declarando a 576 como muerto, interrumpiendo el trío entrante y preguntando 001 quiénes son. El trío procede a entregar la tetera absorbe males y un VHS diciendo que eso responderá a su pregunta el video es el testamento de 576, no se ve qué es lo que les dijo, pero tras ver el video 001 les dijo que lo acompañen, y les dice bienvenidos al coleccionador, mueve la orilla de su cinturón hasta que de él estuviera una siluela de lo que parece un columpio de su cinturón salieron unos ganchos que se ajustaron con un sistema hidráulico automatizado del coleccionador que subía y bajaba y procedió a bajar Explico que el coleccionador es un edificio subterráneo donde se guardan artefactos anormales y o peligrosos para el mundo por fuera parece una pequeña casa en medio del desierto pero la mayoría de ello es interno los agentes del coleccionador renuncian a sus vídeos según el gobierno de distintos países no existen la humanidad jamás estará lista para los ANR, no confundir con la tecnología que manejamos, esto no es como tener una computadora o una bomba atómica, con los ANR no funciona la lógica, en términos informales es Magia Hotse, Merry y Lauro aseguran ya estar registrados en el sistema. Para sorpresa del propio 001 si lo estaba, procede a registrar la tetera absorbe males. El sistema automatizado lo que más mueve son cajas, 001 detiene una caja y coloca ahí la tetera, la sección donde se colocara la lámpara es el secto dividor. José siente curiosidad sobre qué es eso aunque algunas cosas se han guardado, como la limonada infinita cuya sección es brujería. 001 explica que para que un objeto sea un and debe tener polvo de hadas y barra o polvo de estrellas en su estructura atómica, dependiendo de cómo esté distribuidos y ubicados es la perturbación en la realidad que pueden hacer sospecha que la limonada infitía convierte los átomos del aire en agua, cosa que para José le es difícil entender. 001 les dice que su principal enemigo es la maliciosa corporación sin rostro. Paradis. Poco se sabe de ellos, pero sabe que sus más peligrosos agentes son. Ralph, Mostranzola y Amgen de un rubio con pelo puntiagudo, con lente negros, musculoso y cuya ropa se asemeja a la de un tiburón peregrino menciona que tiene la habilidad de absorber energía, Bald tiene una apariencia de vagabundo, con el pelo café y suelto y ropa similar a la de un tiburón blanco, con una cicatriz debajo del ojo izquierdo que se asemeja a una branquía, tiene la habilidad de controlar las máquinas, su germana que físicamente es muy similar a ella se llama Alice y puede convertirse en criaturas marinas todos. Tenían en común que gongaban una piedra verde fosforescente con un símbolo similar a una estrella de seis estrellas, esa piedra es la que les otorga sus poderosas habilidades, se llaman piedras de Oricalcum. Entre las foros también está la foto de Grimo, cuyo poder es el control de Anros tienen como líder Azra. En la capacitación les advierte que lo más común a enfrentarse son sirenas, nada que ver con lo que sueñan, sino que son mamíferos depresadores acuáticos sapientes, fantasmas, aliens, piratas malditos y saurios, como saurios está un ser con apariencia reptílica rosado lleno de manchas. En ese momento llegaron uno agente con un bolso y una cabeza, que eran nuevos andros ellos preguntaron por quiénes eran José, Merry y Lauro todo esto está siendo visto por los mismos ojos que vieron morir a la gente 576 desde su nave acuática hecha de metal con una bandera pirata al revelarse, los tachan de novatos y se van 001 les muestra las distintas funciones que tiene su cinturón, las opciones les servirán en sus misiones y deactivan al girar el circulón y darle un leve golpe, el arpón ya lo vieron, las otras opciones. Son que puede dar ultrasonida, almacenar algo en una pequeña dimensión de bolsillo, sirven como comunicador, puede dar sonido alterno. Los agentes no van solos, necesitan un compañero, manejarán un vehículo especializado para ello, procede a interrogarlos tras hablar con ellos decidió que José quien a partir de ahora se referiría como 6 y Merritt quien en adelante se referirá como 7 estarán en misiones básicas y serán compañeros, mientras que Lauro quien en adelante será llamado 5 estará para misiones informáticas y le ayudará en trámites Lauro quiso protestar pero 001 le cayó necesitarán un licencia de conducir aviones, José rápidamente interrumpió pidieron ser quien conduzca, cuando dio su prueba chocó con un árbol, dejó traumado al instructor, en la prueba de Mary escribió y se movió muy bien, sorprendido el mismo Lauro de que hayan sobrevivido decido 001 de que Mary sea quien maneje, ahora solo tocaría esperar a un misión, y su primera misión es ir a un museo en Francia para ver unas desapariciones. El tipo del teléfono es Z-Rad el líder de parados abra partes en francés Ralph se puede transportar en sus cartas y obtener super fuerza al absorber la energía de un golpe y romperse uno. Eso si esa energía rebota. Ralph, Alice y Balt pueden respirar en el agua Alice y Balt son hermanos SPA es un robot protector de ANRES la fuente de energía está en arma avanzada ya no están las molestas palabras detrás distaún es una ciudad inventada del mismo universo y de kids quien llamo para informar de las desapariciones sería el mismo líder de Paradis, irían con un agente que habla francés y quien conduciría, llegan a Francia. El agente dice que estacionara el carro, que se adelante, mientras lo estaciona llama por otro celular a un tal Wally diciéndole que ya llegó, Wally era un hombre bajo y calvo como para ser francés. Cuando llegan Mary pregunta en francés cómo es eso que está desapareciendo cosas, José no sabía que Mary hablaba francés Mary aprovecha para hablar en francés con el guardia, guay quien le dice en francés que José es un idiota que solo seguía por sus instintos, sabiendo que se enojaría solo por el hecho de no entender qué están diciendo. Qué raro que no venga el gente que les acompañaba, Wally les explica que en este museo hay un tronco viejo de 1700 años, tiene extraños símbolos que parecerían indicar las cuatro, norte, sur, este y oeste. José no se quiere quedar con la duda, llama con su teléfono a Lauro para preguntarle qué significa lo que Merry le dijo en francés a lo que Lauro se ríe porque dice que literalmente significa que es un idiota pero José piensa que Lauro le está diciendo a él. Merry observa el símbolo del tronco y le envía una foto a Lauro para que la investigue mientras que el agente traidor habla con Zrad Lauro tras una breve revisión en la base de datos informa que ese símbolo no tiene nada que ver con Paradis, es un símbolo azteca. Merry lee la descripción del tronco, y le pide entonces a Lauro investigar del tronco Tule. Lauro ve que si está registrado eso, se supone que es un árbol sembrado por un capitán pirata llamado Guth, el tronco fue usado para quemar brujas y fue quemado siete veces para tener el daño que tiene pero aún así sigue vivo. Wally entonces saca una pistola y les dice que ese tronco tiene la función de llevarles cosas a Zradle amenaza con la pistola en la espalda pero a una velocidad sobrehumana, Merry toma el arma punto y lo empuja, José lo forcejea con él. Merry gira la mezclilla de su cinturón a modo captura, atraando a Wally, diciendo que hay que llevarlo junto con el tronco al coleccionador. Mientras que en Paradis. Zrad le dice a Rald, Balti al que los necesita, mostrando cuatro tarjetas blancas con un remolino dibujado en el interior que vayan, suelta las cartas abriéndose un hueco en la realidad y ordenándoles que vayan en el coleccionador, guardan al prisionero allí y registran el tronco en la base de datos. De repente suenan alertas, la alarma dice que dos angus se activado dentro del coleccionador, para el alivio de 001, hay un robot perro que se hará cargo de uno, debido a la falta de personal le dice a Mary u José que vayan a ver el otro angus, usan sus ganchos y se sujetan al sistema automatizado para llegar a la sección de arma abanazada, José camina buscando, mientras Ralph está oculto detrás de una columna, nuevamente saca una de sus tarjetas blancas y como jugador de baraja profesional. Detrás de José cae un hacha, la cual inmediatamente pasa a ser tomada por Ralph y colocada en su espalda. En la sección Dividor Alice se enfrentan a Merry. Enfrentar a Ralph era imposible, podía golpearlo con toda su fuerza, pero al momento de tocar su piel aborvía toda la fuerza del impacto. Ante la respuesta de Ralph, fue un simple palmada en la boca a José, la cual bastó para quebrarle la mandíbula. El perro robot llegó para enfrentarse a Ralph, pero al tocarlo, con sus manos, Ralph lo descargo y lo mando a volar. El perro robot fue a callar en la zona divididor donde Bald lo reanimo para que se ponga en su contra. Con las limitaciones de una mandíbula rota, José intenta preguntarle a Lauro si hay algo que pueda ganarle a la energía. Cuando Lauro busca rápido qué es lo que hay en su sección que podría servirle, le describe unos guantes que reflejan la energía. José corre hasta encontrar los guantes. Al colocárselos Ralph le iba a dar un puñetazo y José le regresa, esa es la debilidad de Ralph, si está usando energía para aumentar alguna parte de su cuerpo es vulnerable a una cantidad de energía mayor, o sea, no puede absorber y concentrar energía al mismo tiempo, rompiéndole el brazo a Ralph Alta atrae el varios angus relacionados con la robótica para crearse una armadura, Lauro se encontró un rato huyendo de pero robot, pero al final salta sobre la armadura de Balts. José siguió golpeando a Ralph creyendo que eran vulnerable a los guantes pero como dije, no puede absorber y concentrar energía al mismo tiempo así que esta vez solo absorbió energía del golpe lo cual lo ayudó a acelerar su curación del brazo. Alice dice que ya lo tienen, a lo que Ralph usa una de sus tarjetas para crear un portal y aborbe la energía que alimenta al coleccionador para escapar tras hacer inventario. Vieron que intentaron robarse la garra X, el portal dimensional pero si alcanzaron a robarse la lámpara Absorbe Males. Nota, distaún es donde se desarrolla un cómic del mismo creador. Así que Ralph absorbió toda la energía del coleccionador y se llevaron la tetera a Absorbe Males. El doctor le revisa la radiografía a José, tendrá que usar un yeso para que suelde la mandíbula por todo un mes. Para ayudarlo con su problema, Laura le pone un artefacto que dirá por José sus pensamientos, para sustituir la energía se llevó Ralph, debe hablarles de Distaún, Distaún es una isla ubicada en la zona ecuatorial, cual cual tiene forma de cabeza de dinosaurio con un archipiélago de islas está rodeada por una zona con poderosas tormentas eléctricas, es un país irreconocido por casi todo el mundo y su población se compone de descendientes de náufragos y náufragos y era casi imposible salir de ahí. Pero en esa isla es el único lugar donde encontrar rocas morfósica, son rocas radioactivas que vinieron de un planeta posiblemente antes de la propia aparición de la vida en la Tierra. Cuando un ser vivo toca la roca morfósica directamente se convierte en un saurio, cuyo nombre viene porque la primera vez que se los vio tenía forma de dinosaurios, los saurios son seres rosados deformes con energía morfósica en su cuerpo, una energía muy poderosa, con dos saurios bastaría para cargar al coleccionador. Como había dicho 001, Distaún es un país aislado del resto del mundo, pero tiene relaciones con pocas entidades como el coleccionador, para sacar saurios de Distaún deberían negociar con el único productor petrolero de Distaún, Antonio Mezodoc Mercer para evitar gastar gasolina usar el enfriador de gasolina, un anrusado para convertir el monóxido de carbono en gasolina. Seguido procede a mostrarle las armas que usan en el coleccionador, mostrando lo que parecería una pistola de agua pero más grande a la que se refieren cariñosamente como altar de gravedad. En su modalidad para cazar saurios, daría el voltaje necesario para que con tres disparos deje fuera de combate a un saurio de tamaño de un león. Cuando dijo que era casi imposible salir, era porque actualmente con la tecnología para ir por encima de las montañas le sería posible entrar. Cuando llegaron a la isla, fueron observado por los mismos ojos que vieron morir a 576, un ser con un bigote chistoso, cabeza cuadrada y la mitad de su cara metálica con un símbolo verde de forma de oso en lugar de ojo preguntas si y dar la orden, los binoculares regresan al cuerpo de quien parece ser el capitán de la nave, diciendo que no. Ellos mismos tienen miedo de entrar en Distaun, cuando José y Mary iban a estacionarse la energía morfósica de Distaun parece de manera alterna generar pulsos electromagnéticos, lo cual perturbó el medio de transporte y José se cayó, eso es lo que pensó Mary, porque en realidad Ralph estaba alternando la energía sin que ellos lo supieran José cayó al agua y cuando salió lo primero que vio fue a Ralph, quien había venido ya que estaba molesto de que José le rompiera el brazo. Lo primero que pensó José fue en dispararle con el altar de gravedad, pero la energía fue absorbida por Ralph, su piedra de oro al calcumbrillo cuando lo hizo, Ralph le dice prueba un pultos eléctrico, electrocutando a José, José no entiende por qué, pero el pulso como que le soldó la mandíbula mientras que el avión donde estaba Merry se estrelló y ella saltó justo a tiempo se comunicó con lauro para decirle que ella estaba bien pero que no sabía dónde ir lauro le dice que tendría que ir a la petrolera mercer estará bien pidiendo indicaciones en la isla hablan español el artefacto favorito de José había vuelto los guantes que reflejan energía y procedió a intentar golpear a ralph ralph de la forma más seria posible le dijo no lo intentes José saltó a dar los puñetazos, pero con su poder Ralph frenó en seco su golpe y procedió a electrocutar a José. En distaún Merry estuvo caminando un rato hasta encontrar un edificio extraño, parecía de lejos ser cuatro copas unidas entre ellas. Al entrar en el edificio, fue recida por una señora de pelo corto y en el general vestida de ropa oscura, explicándole que está ahí para hablar con Anton Mercer, no le dejó pasar hasta que mencionó ser parte del coleccionador. Entonces la seño contestó el teléfono diciendo lo que lo buscan y diciendo Mercer que pase, al subir por un momento le parecería haber visto a un dinosaurio humanoide, pero de inmediato vio a un señor de negocios con pelo naranja dispuesto a negociar, preguntando qué necesitan Merry le explicó la insultación, diciendo que necesitan dos saurios, Mercer estaba dispuestos a darles lo que necesitan, con una condición Merry preguntó cuál Mercer dijo que los del coleccionador no regresen nunca Merry, sin dudarlo le dice hecho a José se le ocurrió una idea, Ralph no puede absorber la energía que no va contra él tomando a Ralph por el brazo y botarlo al aire y seguirlo manteniendo en el aire como si fuera una Pelota playera. Ralph le dice que la gravedad también es energía y levita por un momento, toma a José y con solo tocarlo le dio un empuje que lo dejó voltando para el camino de Merry, sabiendo que José estará bien, se fue a cazar saurios. José cayó en una cueva y se dio cuenta que le quitó una de esas cartas a Ralph, preguntándose cómo funcionan exactamente. ¿Sabes que tiene algo que ver con energía porque Ralph las puede usar, e pero si la golpea se hará el dibujo real? Se puso a ver si su comunidador funcionaba y efectivamente, pese a todos los daños y el agua funcionaba. Dio su posición a Lauro y le pidió que que le diga cómo funciona la tarjeta, la tarjeta tenía grabada una malla de metal verde oscuro, según Lauro, el metal de ese color es hierro antimagia, ese es una aliación extraña de hierro y plata antilunar que quema todo lo que tenga polvo de hadas y genera un campo que repele las fuerzas mágicas. De inmediato José vio en su pierna a un saurio pequeño, José se asustó y saltó a correr, pero el saurio le mordió y cayó la tarjeta sobre él, la energía del saurio activó la tarjeta y se atrapó en una malla de hierro antimagia, al grenados de tener un pantalón muy resistente, fue a un taller mecánico que habrían acordado como punto de reunión. Merry había negociado otras cosas con Mesodok a cambio de que le arregle el vehículo, porque si no como iban a salir Merry firmó el acuerdo y dijo que tocaba buscar a José, volando vio una silueta dando la señal de que estaba ahí. Cuando estaban cerca de volver escucharon que por el comunicador Lauro llamaba diciendo que deben hacer. José pedía que respondiera, pero se cortó. Al llegar vieron que el coleccionador no estaba ahí. Resulta que mientras José y Merry tenían esa misión, Balt estaba buscando entre la bazuca algo con que crear su nueva armadura, cuando de repente se encontró con una lámpara antigua, una lámpara con un genio seguramente, pero tenía puesto de un lado el símbolo azteca que había en el tronco, quien en realidad estaba en esa lámpara, era un antigeo Balt sabía lo que haría un antigenio, así que como primer deseo pidió que el coleccionador no existiera. Cuando el antigenio hizo su magi, Lauro había notado que los ojos dimensionales tampoco estaban e iba a avisarlo cuando pasó. Lauro pensó que ya habían llegado y fue a abrir la puerta, pero al abrir la puerta solo vio zombies, cerró la puerta de golpe y fue con 001 buscnado explicación, con su computadora buscando anomalías, se dio cuenta de que ya no estaban en su universo están en el universo que le sigue, el universo donde ocurrió una pandemia zombie, el universo 577 aquí una aclaración, no es lo mismo un universo que una dimensión, un universo es donde existen planetas y pasa la historia toda tranquila, pero una dimensión es un plano. de del universo el cual percibimos, de cierta manera imagina que lo que percibimos como universo es una dimensión, pero el cielo y el infierno son parte de ese universo, mas no podemos acceder al mismo físicamente. Mas esas dimensiones no son las mismas en otros universos 001 ua se habría enfrentado a amenazas multiversales, una de ellas fue un viajero del tiempo llamado Org Moliardo o un Ant que es una máquina para viajar entre dimensiones y universos. Afuera un refugiado se acercaba al coleccionador esperando llegar a una sección del coleccionador donde hay relacionados con el multiverso, en ello conectó el comunicador con un reloj dimensional para poder hablar con José en su propio universo, José pensaba ya irse cuando llega a Valk, y desea tener su armadura de nuevo, lo que el antigenio le concede. José le dispara con su altar de gravedad, ese fue su último tiro, Mary aún tenía dos. Lauro intenta comunicarse con José para decirle que, que están en otro un universo, necesita que camine unos kilómetros al este, el coleccionador tiene una puerta trasera. Se meten al vehículo y se dirigen a donde se supone que estaba la puerta trasera, de pronto se abre un portal del que sale Lauro pidiendo explicaciones, José piensa que con el genio de la lámpara es que hizo desaparecer el coleccionador. Lauro pregunta qué clase de lámpara. Merry diría que tenía el mismo símbolo del tronco desaparecedor, aunque José le diría que también tenía un cuadrado con una cara y tres pelos en el otro lado. Eso es el símbolo de un antigenio diría Lauro José, y Merry no saben qué es un antigenio. Bueno, Laura para resumirle los tipos de genio, diría que están los genios que te cumplen tres deseos, los genios bozar que te obligan a ti cumplirle tres deseos. En un antigenio te cumplirá tus tres deseos, pero al terminarlos tu alma termina en la lámpara y tu cuerpo será usado por el genio. Como tercer deseo Balt pide una armadura invencible el antigenio le concede el deseo, José ya no tendrá potencia en su altar de gravedad, pero traía puesto los guantes que reflejan energía, a Lauro se le ocurre una idea, le dice a Merry que le dispare a José, Merry lo hace sin dudar, José pone las manos y la energía se refleja a la armadura. Lauro le dice a José que lo golpee, José podía golpearlo sin sufrir daño. Pero tampoco le hacía daño a la armadura. Lauro fue corriendo al vehículo, encontrando la tarjeta con hierro antimagia. Se le ocurre una idea, viendo que toda la magia viene de la lámpara. Tira la carta hacia la lámpara, la carta se activa en el medio y cubre la lámpara, anulando la magia del genio y sus deseos. La armadura de Val desaparece y José le golpea. Lauro pone su cinturón en modo captura y captura a Valch. En el barco metálico con símbolo azteca movido y conectado por cadenas a un kraken, el capitán observa por unos audiculares que salen de su ojo izquierdo metálico diciendo excelente y riendo. De su tripulación, un sujeto con pelo metálico y forma cuadrada pregunta por qué ocurre a lo que el capitán solo dice tripulación, uno menos faltan tres el agente 003 quien sería una fro de muy avanzada edad registraría la lámpara del anigenio en la sección brujería en cuanto a Val, como es muy peligroso fue convertido en antimateria y mezcaldo en un caldo de antimateria junto con seres tan peligrosos como el convertido en antimateria Lauro le dice a José que desaparecieron los ojos dimensionales. 001 avisa que además de los ojos dimensionales, también desapareció el portal dimensional antes de seguir con esa investigación, llama a otro agente a decirle que una mujer fue testigo del ataque a una serpiente marina gigante. Este es el principio de la saga, del capitán Grurzhardt manda a su creación, una cabeza putrefacta sin ojos al coleccionador. Diciendo que recupere lo que es suyo, y lo haga mientras hoy el Leviatán se presenta. En el coleccionador José no quiere misiones, ya fueron cuatro misiones seguidas. 001 le convence diciéndole que hay una hermosa testigo Mary a su manera también rechazo eso, está en sus palabras cansada y quería dormir. 001 les confiesa que todos sus agentes se han ido y la mitad ni siquiera volverá, ellos son los agentes que más misiones les ha durado. En la misión, José se siente atraído por la testigo, una adulta joven de pelo corto, bióloga marina. Para la vergüenza de Lauro, Lauro le da un sape a José para que reaccione y no involucre testigos, al finalizar la misión tendrán que borrarle la memoria. El barco da un golpe, como si se hubieran golpeado con algo, de pronto salieron tencaulos sobre la cubierta del barco, era el Kraken. Usan el sistema de defensa de la nave, aparentemente asustando al Kraken la chica bióloga fuera de asustarse quedó con gran curiosidad de la criatura marina de pronto del agua sale una mano mecánica conectada por una cadena que detiene la nave. Saliendo un capitán pirata metálico. El mismo que les había observado previamente, sorprendido y diciendo que pensaba que José estaba muerto. Preguntando a Lauro si lo conoce, pero José teniendo un dolor de cabeza al intentar recordar. Se presenta como el capitán Gruff, el cual quería tener los anr del coleccionador. Ordenando con su espada a atacar su tripulación estaban otros piratas de cuerpo parcialmente mecánico uno que parece ser una bola de cañón con extremidades, otro que era pura prótesis sin cuido, su cabeza que era un gancho. Otro que era flaco con piernas de metal. Espada contra espada. El capitán contra José la espada del capitán Gruff es más grande y era José. José se enojo y usaría su espada a lo loco ambos hartos de pelear José prepara el arma altar de gravedad mientras que el capitán Groove guarda su espada y convierte su mano en una caja de balas con la que dispara la bala choca con el láser del altar de gravedad y eso hace que la bala le dé a Lauro el capitán Groove percatándose de eso ordena retirada José pregunta al otro si está bien a lo que Lauro dice que como va a estar bien pero sí, se puso un electroimán tienen que regresar al conexionador por asistencia médica mientras que en el barco de Gruz ven una carta náutica a la cual se movían sus hojas para formar dibujos, notando algo viendo que la carta náutica forma el símbolo del Leviatán. El crack en huye. Se ve que en el fondo del mar hay tres leviatanes, hablando por telepatía uno de la tripulación cae y se puede ver al leviatán salir únicamente a comérselo asustando a la bióloga Lauro quería atripar al leviatán con un Anri que cazaba ballenas pero vio que eso haría que terminarían por arrastrarlos. El leviatán es ciego, tiene cicatrices en sus ojos. El final el Anri se rompió de tanta presión y volvieron a elevarse. Al regresar al coleccionador le pidieron ayuda a 001 que asustado fue a la enfermería y le retiró metrallita y viento. esa cosa puede corromper los corazones de quienes trae, mostrándose en el mismo una cicatriz de haberla recibido. Aún usando una capa de invulnerabilidad. Aunque podía borrarle la memoria al testigo, lo cual le rompía el corazón a José. 001 decidió que ahora sea otra agente del coleccionador. Registran el AMRE en la base de datos del coleccionador, Laura le menciona a José Sinoto que los símbolos de la tripulación del barco azteca tenían los mismos símbolos que aparecen en la lámpara Absorbe Males. Para la siguiente misión necesitarían una lágrima de sirena, pero como las sirenas son depredadores acuáticos del humano que hipnotizan al género opuesto con su canto y las cazadoras son hembras, a esta misión solo irán mujeres Merry, la exbióloga y otra agente irán a esta misión en el camino se conocen hablando entre ellas, sobre sus nuevas vidas. Cuando de pronto ven que han llegado a donde las sirenas, una sirena salta y la gente experimentada le ataca de regreso con el altar de gravedad las sirenas saltaban hacia el barco aprovechando sus cualidades anfibias mientras que 001 les muestra en el coleccionador a José y Lauro un anra que abre un portal al universo 8, un universo donde están exiliadas las entidades cósmicas, antes de idades paganas de regreso en el barco, logran atrapar una sirena y la ex biología le comenta a Mary una queja de que no le gusta que la gente no use zapatos. En el coleccionador Lauro busca información sobre el Capitán Groove, resulta que él era un pirata que llegó a una isla maldecida por los aztecas y ahora fue convertido en metal y tiene que ayudar al Kraken a hundir barcos en el océano Atlántico pueden extender los afectados por la malfición con sus balas de metrallita viviente. En el barco torturan a una sirena con gas para sacarle una lágrima. Y al obtenerla regresan al coleccionador. Una vez tenida la lágrima, liberan a la sirena y regresan al coleccionador. Regresan informado que la gente que les acompañaba murió alegrándose 001 diciendo que ahí está el secreto de su juventud. Viéndose más viejo de lo normal, sacando un frasco donde pone la gota. Las agentes le ven decepcionadas se toma la gota y vuelve a ser joven. Lauro llama a 001 diciéndole que apareció el Capitán Groove asustándose 001 imaginando que Lauro se vuelve robótico y se una a la tripulación del Capitán Groove. Ex biología recrimina la falta de sensibilidad que hicieron sufrir a una sirena y una persona murió solo para extenderle la vida a 001. 001 le da a su sueldo para que se vaya, aceptando los demás agantes también piden su sueldo. La tripulación del capitán N. Groove llega a una playa a invadir el coleccionador según la supervisión del capitán Groove, las personas que más tiempo pasan en el coleccionador por José, María y Lauro según lo que ha visto, el chico es mucho más listo de lo que parecería, es peligroso la mujer cambia rápido de personalidad. Y el idiota es impulsivo y compulsivo, el capitán Groove ni podrá acompañarlos, faltan tres años para que pueda pisar tierra. Mientras José acompaña en la cuidad costera, la exbióloga de pronto un dardo llega a su cabeza viendo el peligro, lleva a José al coleccionador. 001 mira la cabeza de José y ve que el capitán Groove se está intentando infiltrar en la mente de José, necesita dos voluntarios que quieran entrar en la mente de José para rescatarlo. Ofreciéndose Merry y Lauro, entran con un ANRE en una corona griega antigua. Al entrar parece que estuvieran en un remolino, la mente de José es una réplica del coleccionador. Pero en lugar de Anr tiene conocimientos y recuerdos al tocar sin querer ven que este coleccionador tiene trampas mentales, tendrían que revisar cuidadosamente. Nunca se habría imaginado que tuviera tantas trampas mentales la mente de José. Algunas puertas de recuerdos abren a cosas sin sentido también tiene pornografía. 001 explica que el Anr que usa Lauro para entrar con Mary en la mente de José es de un griego que se adjudicó el crédito de varios pensamientos. Podría causar daño cerebral pero está seguro que no harán nada a José y Lauro. Más trampas después se topan con el miembros de la tripulación del Capitán Gruff y lo enfrentan oando los recuerdos de José para generar armas y cae en una trampa mental. Lauro pensando que en realidad estar en una mente no es físico sino metafísico, trae de la nada un jetpack y vuela Mary ve un perro deforme ladrándole en la mente de José mientras que en el mundo real 001 se percata que un alienígena parásito que tenía el compañero de 576 ya no está en el coleccionador 001 toma la polea del coleccionador y se percatan que otros Andres tampoco están. En la mente de José usando sus poderes mentales Lauro busca a otros invasores de la mente de José. Otros invasores también han caído en las trampas mentales de José. Al último, Lauro hace que él caiga en la trampa mental. Luego hace que Merry aparezca ahí. Mostrándole Lauro sus poderes psíquicos cuando usa la corona, el miembro de la tripulación es aplastado por la trampa mental. 001 se preocupa por los ANR que faltan. Lauro menciona lo horrible que fue José y reafirma reafirman su comentario perturbado Lauro porque clase de mente tiene José ve a José, en una escena retrospectiva, se ve en Paradisa Z arda armando una cara con arcilla y colocando la terera absorbe males para colocar la maldad que ha acumulador dentro de la masa, dándole vida a un ser deforme. Lauro todavía está desconspitado porque no entiende cómo es que José tenía una mente tan completa con todo y trampas mentales cuando nunca ha demostrado ser inteligente mientras que 001 sigue preocupado por el parásito extraterrestre que desapareció, fue difícil de extraer, se aprovechó que no soporta los cambios de golpe de sonido, temperatura. Dando un flashback de un recuerdo grotesco del compañero de 576, usando el arásito en todo el brazo derecho y parte de la pierna izquierda ese parásito mejoraba las habilidades de su huésped, pero al salir le causa daño a las zonas afectadas, en el caso de 575, el compañero de 576, tiene medio cuerpo inerte y no volvió a caminar que le debilitó la columna. También que es un milagro que lo hayan podido derrotar ya que esta raza también puede teletransportarse, teletransportar objetos a otras dimensiones y hasta manipular la realidad. Ahora, además del parásito que permite seguir viviendo, otros Anre que se han marcado como perdidos son un teletransportador entre dimensiones y universos, una bomba infinita eso puso tensos a todos José, fue al baño y se vio en el espejo preguntando qué está pasando mientras se ve que algo se acerca y requita la mano a José lo que le hirió también tomó la sangre de José afortunadamente, uno de los han tiene un rastreados, al llegar según el localizador ven que hay líquidos de antimatría mezclados entonces se da cuenta. El agente 6, o sea José había sido convertido en antimateria, tenía que filtrarlo para regresarlo a la normalidad ante la situación recuerda cuando tuvieron que quitarle el arásito a 575. También cuando el i 575 se llevaron la bomba. Mientras el capitán Groove mira el estado de sus hombres al volver su mente a la nave, están bien entonces aparece una criatura hecha de los han robados. Usaba al cañón Dimensiona como tronco, a la bomba como mano, al parásito como cola y conexiones entre cuerpo y tenía un ojo mágico para ver entre dimensiones. La criatura se revelaría como el agente 576 o al menos la parte mala de él que fue absorbida por la tetera absorbe males previamente, estaba aquí para recuperar lo suyo. Primero necesitaba la bomba y el portal para crear un plano dimensional donde él como cabeza pueda sobrevivir, luego los ojos dimensionales para poder ver su cuerpo desde su dimensión segura y al parásito para mantenerse vivo además, toma otros sangre como una enorme boca o una llame mecánica gigante que usa como pierns, como brazo derecho y cabeza usa partes de un escorpión gigante y abre un frasco donde se ve una proyección de su cabeza como una masa verdosa en otra dimensión. A mientras que a José, le habían separado su parte de antimateria del frasco y lo habían devuelto a la normalidad, pero previamente se vio que estuvo mezclado en el mismo frasco donde está encerrado el tecnópata de Paradis convertido en antimateria. Llega a enfrentar al 576 malvado pero este con tantos andros masacra logran destruir su frasco pero se dan cuenta que está vacío, solo es una proyección, el 576 malvado se escapa abriendo un portal con el generador mientras analizan los datos, el tecnópata de paradis se apodera del cuerpo de José. Estaban analizando los daños, cuando siente algo, no puede ser diría la biología mientras que el propio capitán Groove diría que esto es malo. Mirando que en su carta náutica se genera el dibujo del leviatán mientras que José poseído por el tecnópata forma una armadura de anr tecnológicos y escupe a José y se escapa haciéndole un agujero al coleccionador en el techo José se baña pensando en qué pasa con él. Mientras que el leviatán ha salido del agua y son llamados a enfrentarlos, Lauro y Merry, pero este leviatán tiene alas y puede volar. Cerca del Leviatán las máquinas enloquecen José llega diciéndoles que ha recuperado el control de su cuerpo y teniendo una idea para derrotar al Leviatán hacen que el Leviatán se hunda y luego salga pero al hundirse de nuevo abren un portal dimensional que llevan al Leviatán a la dimensión zombie. En la nueva dimensión el Leviatán sale asustado del agua donde es devorado por una serpiente marina más grande que el que a su vez es el brazo de otro monstruo más grande que tiene un solo ojo y un pico en su tórax. Cierran el portal y regresan al coleccionador el tecnópata regresa a Paradis y el capitán Groove se alegra de que deshicieron del leviatán. Se ve en mejor detalle que la puerta donde está encerrado el leviatán se cerró, diciendo José que no puede permitirse que el leviatán vuelva a salir. Se ve que José trae una piedra de oricalcum, como la que llevan todos los miembros de Paradis. 001 dice que es más probable que el leviatán muera en el otro universo. El universo zombie a la prisión del Leviatán es puesto en una piedra selladora. José es puesto en cuarenena para ver que no está en influencia de otro ser guardando en el coleccionador la piedra de Ori mientras que el Capitán Groove recuerda ser un pirata orfinario en busca de tesoros y fue maldecido a estas pirisones que son sus cuerpos de metal cada miembro de la tripulación con símbolos marcados el capitán atacó a un barco del coleccionador y por eso Lauro y la bióloga son enviados como refuerzos pero en el enfrentamiento Lauro siente un pulso en el corazón es que la metrallita viviente jamás salió por completo del corazón mecánico de Lauro el capitán Groove recuerda cuando dejaron de ver a la maldición así y volvieron la torre azteca a su base y se volvieron inmortales con sus cuerpos metálicos ofreciendo a los entonces llegados José y Merry ser parte de su tripulación pero ellos negándose. Lauro entonces se revela a la mitad de su cara Kibor, con un símbolo azteca en su frente y le arranca el brazo a José. 001 ordena volver, viendo que Lauro se fue con el enemigo, abandonan 001 le inserta por nuevo brazo a José un arma, el brazo derecho del falso destino, un arma hecha para enfrentar demonio y que cuando diga brazo derecho del falso destino podrá destruir todo lo que toque. El capitán Groove da la bienvenida a Lauro y le presenta a la tripulación, ve con su vision nuevos objetivos. El capitán revela su superpoder de controlar criaturas marinas, como las sirenas, aunque al principio el brazo mecánico resaltaba en José, al ser un Kibor le creció piel a su alrededor y lo tapó. José se ha recuperado casi por completo con lo del brazo, pero desahoga sus penas en Alchol. Mientras que Merry investigado de enfrentamientos con el Capitán Gruff y sus tripulantes y se lleva a José de la Cantina 001 en el coleccionador les diría que él también fue parte de la tripulación de Gruff y cuando eres de su tripulación no eres tú mismo sino lo que Gruff quiere que seas. Mostrando un frasco con su metrallita viviente y su cicatriz luego tienen una misión donde se llevan a un muñeco que le pega una malfición a José. 001 vía celular le dice que tiene que encerrar al muñeco en hierro antimagia para que no haga más daños la bióloga y José no sabían que era hierro antimagia se ve que la llamada está siendo escuchada por zeta art al leer la bióloga se enterra que el hierro antimagia es una aleación del hierro que quema el polvo de hadas con la plata antilunar que anula el polvo de estrellas ambos polvos son lo que le da la magia a los anr la maldición de José estaba mala así que llamó a un profesional Tiraría un cigarrillo al puso y lo apagaría con su zapato, vendría un mexicano de corbata como bufanda de traje cafema puesto con la patilla derecha crecida y el pelo hacia la derecha. Merry pregunta quién es, revelándose como Manuel Hurtado. Diciendo que puede sacar la maldición de un ser solo para ponerla a otra, mirando a un muñeco horrible. Mostrando su mano mecánica, es la mano derecha del falso destino, la cual gráfica un símbolo con luces fosforescentes y retira la maldición para ponerla en un celular que explotó. Seguido explica pueden salvar a Lauro, pero desde entonces debe tener un tratamiento que impida que la maldición siga avanzando. Podría curarlo, pero no le pagan lo suficiente. A fin de cuentas es una maldición, Gruz está muriendo y Lauro también. Lauro apareció diciendo que han tenido miedo de los leviatanes pero dos de ellos se han ido. Estaba dándose un enfrentamiento entre Gruz contra José cuando de pronto aparece el tercer leviatán. Inicia el escenario viendo que... Siguiente noticia, ahora tienen que enfrentar a una serpiente de forma irónica, 001 pregunta cómo es que pudieron con dos leviatanes la bióloga diría que al primero lo convirtieron en batería y al otro está en la dimensión zombie. Ven el barco del capitán Groove con el Kraken pero es devorado por el leviatán Merry Dawn reporta que el leviatán se lo comió y hay que rescatar a 5. La siguiente escena muestra a José encadenado contra su voluntad para ser presa de unas plantas carnívoras gigantes parecidas al Leviatán en una isla. 001 menciona que esto pasa por perturbar el orden mágico. La bióloga reflexiona sobre las palabras del exorcita, abreviado Manur, de que las maldiciones consumen al Luciario. José y Mary entran en la boca del Leviatán para intentar salvar a Lauron. José le dice a la bióloga que le ayude, dándole una copia del mapa, las cartas náuticas del Capitán Groove, que gire los circuitos que la componen hasta que le aparezca algo. Y lo registre después de tanta combinación al parecer ya sabe cómo llegar a la isla del Capitán Groove. 001 se fue a buscar la isla fortaleza de los piratas y la encontró, llena de varios andros pero aparece la tripulación de Groove, contra todo pronóstico, el leviatán bonito al Kraken con todo y nave de Groove a su vez, el barco de Groove es destruido, porque José y Merry estaban prisioneros ahí y José usó la mano derecha del falso destino, destruyéndose también la piel del brazo. Diciéndole Merry que eso debió doler, se van a ayudar a 001, el cual está esquivando los ataques de la tripulación. Incluido el mismo Lauro, intentan volver a poseer y unir a la tripulación a 001, pero este se había vuelto inmune tras la última vez. Llegan Merry y José como refuerzos, y 001 revela que la maldición de Gruz fue por arrancar del mural la carta náutica que controla el planeta, incluido placas tectónicas y movimientos de mares. Una confrontación después logran colocar la carta náutica de nuevo en el mural, lo cual hace las partes mecánicas de la tripulación de Gruz se caigan y la mayoría muera por falta de esos órganos. Lauro vuelve a la normalidad. Casi, todavía tiene tecnología en la cara. En el epílogo se ve que el capitán Gruz, que fue el único sobreviviendo del removimiento de su maldición fue colocado en prisión. La isla azteca ahora es una nueva base del coleccionador, la tercera entonces... Con su primer ANRI la carta náutica a José le volvió a cicatrizar el brazo mecánico todavía queda pendiente enfrentar a Paradis, y se revela que Merry, José y Lauro son clones robots de 576, José es como 576 más viejo y se basa en sus instintos, Lauro en su razonamiento con la pareígnia de 576 de niño y Merry sus sentimientos y emociones con más aspectos de 576, cada uno tiene distribuido los órganos de 576. Para finalizar 001 hace un resumen general del año.